La Francesca, ¿para dónde vas tan contenta? Voy a una reunión con los jóvenes de la DICU, vamos, te invito. Qué aburrido, eso de política no me gusta. Pero si la política no es mala, todas y todas, debemos participar porque es nuestro derecho. Soy joven y me gusta participar porque es un derecho. Chavalos y chavalas, infórmate de la agenda de nuestras autoridades municipales. Participemos en las consultas presupuestarias, cabildo y demás acciones de nuestra municipalidad. Caribe Proyecto Participación Juvenil Activa para la Gobernabilidad Local Inclusiva. Ejecutado por la Universidad Bicu, con el apoyo de USAID y Global Community.